hola qué tal cómo están hoy les voy a explicar cómo configurar avast antivirus para que funcione junto a neox seleccionamos el icono de avast que se encuentra junto a la hora en la barra de tareas esto abrirá el antivirus una vez abierto seleccionamos la rueda que se encuentra arriba de la derecha de la pantalla se abrirá el menú de configuración destilamos la opción activar cibercaptche o activar deep Scream. Seleccionamos Exclusiones. En la pestaña Rutas de Acceso seleccionamos Examinar y procederemos a tildar la siguiente ruta de acceso. C2 puntos. Cromosol Neox SLA. Seleccionamos OK y luego Aceptar. Gracias, esto fue todo. Cualquier inconveniente, no dude en comunicarse con Soporte Técnico.